Tenés que entrar a brightsonic.com, haces start, rápido, simple, podés loguearte. Yo me lo veo con mi cuenta de set emprendedor que ya la tengo cargada. Entramos directamente, inicio sesión, elijo una de las cuentas que tengo de Gmail, así lo hacemos mucho más fácil y vamos a ir a nuevo proyecto. Le ponemos nombre, por ejemplo, yo voy a poner lanzamiento, programa, cuatro patas. Pongo crear. Y vamos a ir donde dice Facebook Ads. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos el nombre, lanzamiento, cuatro patas. Vamos a hacer la descripción breve. Entonces, programa único. Sobre cómo aprender marketing digital en 13 semanas. Si querés, podés poner una, una ocasión, podés decir que hay un descuento, por ejemplo, 30% de descuento eh, en efectivo. Y, perdón, 30% de descuento en efectivo. Y acá vas a poner español. Vas a ir a buscar Spanish, pones generar y una vez que generas, te va a crear unos textos increíbles en nada de tiempo. Mira lo que tarda. Esperamos y ya tenemos. ¿Estás pensando en llevar su negocio al siguiente nivel? Tenemos el programa adecuado para usted. Nuestro programa de marketing digital Cuatro Patas ofrece un completo curso de marketing digital en tres semanas de duración, combinado con un descuento del 30% en la inversión. Mirá todos los ejemplos que tenés, de los cuales de cinco podés armarte el que más te gusta. Espero que te haya gustado este micro tutorial.